Hola gente de YouTube, aquí JM en este nuevo video. Hoy les enseñaré cómo descargar Nipes Out, mejor conocido como el pub que corre en PCs de cartón y no precisamente Nintendo Labo, <risas> Nintendo vendiéndonos cartón, no mames. Les traigo los links completamente libres de anuncios. Solo te pediré que te suscribas como agradecimiento. Vamos, solo cuesta solo un clic. Este Battle Royale es una copia perfecta de pop que podrás jugar en tu maquinita más viejita. Hasta los sonidos de las armas son semejantes al pop original. Nah, guarda, en serio! ¡Qué malo soy! Lo primero que debemos hacer es ir al primer link que te dejaré en la descripción, que te llevará a la página oficial del juego, que estará totalmente en chino. Pero tranquilo, te guiaré con mis clases avanzadas de chino mandarina. <ríe> Solo debes darle a este botoncito de acá y esperar a que se descargue. Mientras nos creamos la cuenta, que será el segundo link que te dejaré en la descripción, ya que el juego pide escanear un código QR. Yo te enseñaré el camino de la luz para que no tengas ningún problema, pequeño Padawan. Acá nos inventamos un nombre de usuario y colocamos abajo la contraseña y lo confirmamos. Este es uno de los pasos más importantes ya que debes identificar las letras chinas que está dentro de cada comilla. Luego clicamos a estas letritas chinas que permitirán que escojas tu país para que puedan verificar tu número celular. Le damos acá y escogemos el país, colocamos nuestro número y llegará un código y lo colocarán acá abajito. Si al dado caso son pobres como yo y no tienen celular, pues les dejo una página en el tercer link que está en la descripción que sirve para recibir mensajes. Luego de instalar el juego se descargarán 700 megabytes y tendremos que darle clic acá en el monitor rojito que tenemos en la esquina. Acá ingresamos la cuenta que ya hemos creado y listo, a jugar amiguitos míos, a manquear como yo lo hago. <risa> Recuerda suscribirte y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y rápidamente te responderé. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete. Likes, dije likes. <risa> bueno ustedes me entendieron, bueno chao nos vemos en un próximo video, bye.